Bienvenidos a Mi Devocional Diario, con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Gracias, le damos por su tiempo, su atención a este tema de hoy. Un tema muy importante. Saludándoles con mucho amor y con mucho placer nuevamente, ahora que es 8 de junio, Gracias por estar con nosotros en mi devocional diario. Gracias, gracias mil por estarnos acompañando. Y también desde antemano les damos las gracias por compartir este devocional eh, con sus amistades, con sus familiares y con sus amigos. Y el tema de hoy, 8 de junio, es la vara de Aarón. Vamos a ver este relato bíblico que se encuentra en el libro de Éxodo. Ahí en Éxodo 7 del 8 al 13 y vamos a ver en la reina Valera pero vamos a parafrasearla completamente esta parte, permítanos decírselo de esta manera dice que habló Jehová, Moisés y Aarón diciendo, estoy sí, parafraseando ¿eh? si Faraón les dice que le muestren un milagro, dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra o sea una víbora, entonces dice que Pidieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón, y de sus siervos, y se hizo una culebra. Fíjense que interesante que una vara, palo, pudiera hacerse una serpiente o una víbora, o una culebra. Esto significa que para Dios no hay nada, nada nada imposible es maravilloso como cuando hay un propósito aquí el propósito era que dejaran salir al pueblo del señor estaban esclavizados pero Faraón no los quería dejar ir entonces cuando van Moisés y Aarón le pidieron que hicieran pues, algún milagro por allí entonces dice la reacción que tuvo Faraón Dice que entonces llamó también el faraón a sabios y hechiceros. ¿A quién le habló? A sabios y hechiceros. Hay mucha gente que también todavía en el día de hoy acude a sabios y hechiceros. Y dice que hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y cuando yo estaba leyendo esta porción de la escritura, me hizo recordar lo que hemos visto a veces a través de, de los noticieros. Cómo hay tantas cosas que se hacen por los hechiceros y por sus encantamientos y la gente se va con ellos, artistas, políticos, y gente, artistas, políticos y tanta gente que va buscando más dinero, va buscando placer, va buscando los placeres simples, y sencillamente para no meternos en más honduras. Entonces... ...pero son por los hechiceros... ...y por los encantamientos que ellos hacen... ...y la gente los ve... ...como una realidad... ...como en este caso... ...cuando ellos hacen también... ...culebras de, de sus varas... ...fíjese lo que dice aquí el verso 12... Echó pues cada uno su vara... ...las cuales se volvieron culebras... ...o sea también se volvieron víboras... ...pero aquí observa y está subrayado... Mas la vara de Aarón... ...devoró las varas de ellos... Esto es lo importante, que el poder de Dios es mayor por sobre todas las cosas que pueden hacer los encantadores y los, los hechiceros. Entonces, cuando tú y yo podemos estar del lado de Dios, haciendo su perfecta voluntad, vamos a poder destruir, así, vamos a poder destruir todos los encantamientos de los hechiceros. tengo decirles que he recibido muchos correos, muchos, no sé cuántos, pero... Son más que varios De que nos dicen de Que hay personas Que actúan mal Porque posiblemente están haciendo algún hechizo O alguna brujería O cosa por el estilo Esto todavía el día de hoy existe Es real y se practica Yo puedo ver aquí en el verso 13 decir, Y el corazón de Faraón se endureció Y no los escuchó Como Jehová lo había dicho ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas tienen su corazón endurecido y no escucha lo que Dios dice aquí mismo en esa misma programación que tenemos nosotros de estos videos hay gente que no les gusta marcan ahí que no les gusta ¿qué es lo que sucede? ¿por qué no les gusta? porque se ponen como faraón se les endurece su corazón y no escuchan Y entonces no les agrada lo que se dice a través de la palabra mi amado, mi amada ten cuidado ten cuidado cuando tú no escuchas y endureces tu corazón. ¿Por qué? Porque te estás apartando totalmente del Señor. No lo hagas, no lo hagas, sino más bien busca de Dios a través de su palabra y a través de la oración. Que este devocional te pueda ayudar, te pueda servir para empezar a encontrar el camino si es que no lo has encontrado. Y si ya lo tienes, síguelo por favor. Sigue buscando más y más del Señor. Oremos. Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos, glorificamos su santo nombre. En estos devocionales, Señor, lo menos que queremos, Señor, es bendecir a la gente. Siempre dando el mensaje suyo, Señor. Ese mensaje bíblico que puede cambiar la vida de todas las personas. Que puede fortalecer los matrimonios, puede quitar vicios, que puede cambiar las vidas y, Señor, y que puede... No solamente cambiarlas, sino hasta santificarlas para su honra, para su gloria, y para su alabanza. Para cuando usted venga por su iglesia, por su pueblo, ellos también puedan ser parte. Y que podamos ser un gran pueblo, Señor, por el que usted venga. Para su gloria, para su honra y para su alabanza, Señor. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Bendiciones, mi amado, mi amada. Esperamos que este material te pueda servir para tu crecimiento y desarrollo espiritual. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado A nuestro devocional diario Si requieres apoyo de oración Solamente escríbenos A rafaelidatv.com Y con mucho gusto Te apoyamos en la oración Danos, es muy importante, danos tu nombre completo, ciudad y país. Gracias. Dios te bendiga.